y ustedes ven que nosotros nos referimos a la sostenibilidad. y en ese sentido lo que nosotros vemos es que la tecnología nos permite acelerar el ser sostenibles cuando pensamos en medio ambiente cuando pensamos en inversión social cuando pensamos en la manera de hacer la toma de decisiones el gobierno corporativo la tecnología es fundamental y voy a hablar también de tecnología cuando hablemos de sostenibilidad. Y quiero arrancar por la seguridad industrial. Este es un indicador que usamos en la industria todos los días, el TRIF. El límite TRIF, el número de accidentes incapacitantes. Ustedes ven la tendencia de Copetrol, casi tres. Y el 2021, récord en la historia de Copetrol desde el punto de vista de seguridad. Una operación segura es normalmente una operación eficiente. ¿Y qué queremos? Que los trabajadores, los aliados, regresen a sus hogares, a los campamentos, a los sitios de descanso, en la misma o en mejor condición a esa en la cual llegaron al sitio de trabajo. Alberto, gracias por el liderazgo ahí. Alberto ha sido fundamental en términos de lograr esos resultados. Y posiblemente, este es el slide para mí que más orgullo de que siempre arrancamos pensando como primero la vida y es un tema de seguridad personal y es un tema de seguridad de procesos Rodolfo hablaba ahorita de la fuga de cuando deja uno el gas abierto y no hay gas de los protocolos de seguridad pues aplican precisamente a todo esto reservas y hay un montón de información en esta gráfica simplemente decirles el último año 200% de reemplazo de reservas cada barril que nosotros produjimos lo reemplazamos por otro barril o barril equivalente en gas y sumamos un barril adicional al inventario a la despensa a la bodega y hoy estamos en 8,7 años de reservas y ven ustedes la tendencia como ha sido en los últimos años fíjense la crisis del 2015 y 16 y esa crisis del 2015 y 16, lo que en ese momento sucedió en 22 o 23 meses, 70% caída del precio, en el COVID nos pasó lo mismo en cuatro meses. La industria aprende. La industria es muy resiliente. Resultados. Alguien me decía, pero ¿cómo no va a estar contento con esos resultados que anunciaron esta semana? Estoy contento pero los altos precios traen otros eh, efectos no deseados. Hoy, como, efecto, como consecuencia de la guerra en Ucrania, hay disrupciones serias en las cadenas logísticas. Inflación, han oído hablar del tema de la inflación en los últimos días, se está sintiendo. Y eventualmente lo que pasa es que va a venir un efecto inflacionario más duro en los próximos meses. Los resultados son muy buenos, Personalmente digo, el precio ojalá estuviera un poquito más bajo. Hoy nosotros necesitamos 35 dólares el barril para ser neutrales desde el punto de vista de utilidad. En la primera crisis necesitábamos 65 dólares. La diferencia son eficiencias. Más de 20 billones de pesos en los últimos años. Ingresos de 32,5 billones de pesos. Una evita de casi 16, 15, 9 y utilidad de 6.6 billones de pesos. La utilidad de todo el año 2021, del 2020, perdón, 1.7 billones. El año arranca muy bien, el año empieza muy bien. Desafíos, y les decía principalmente estos temas de inflación, nosotros podemos estar viendo cerca de entre un 10 y un 15% de impacto inflacionario. ¿Qué hay que hacer? pensar a largo plazo, cambiar estructuras contractuales, y hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Plan de inversión de los próximos tres años, casi 80 billones de pesos. Y mucha de esta inversión va directamente a las regiones, parte de lo que veíamos en el panel de hace un momento. Algunos hitos, compartir con ustedes algunos hitos. Ana, ¿qué se me hizo Ana que estaba por aquí hace un momento? Bueno. Desde, ¿Saben desde cuándo no teníamos dos taladros offshore perforando en este país? Bueno, ustedes son todos muy jóvenes Estamos más cerca de la cuarta dosis ya, ¿no? Algunos, algunos Desde el año 96, 1996, no teníamos dos taladros perforando costa afuera Hoy en día tenemos uno con y por eso pues estaba buscando a Ana, después le dicen que la, la nombré Gorgon 2, un pozo delimitador. Ir a confirmar esa provincia gasífera en el sur del Caribe colombiano. Rodolfo estaba hablando de señales de gas. Estamos invirtiendo 1.800 millones de dólares para tener más gas en el mercado. El año pasado pudimos entregar 80 millones de pies cúbicos más deslastrar de alguna manera consumos de las refinerías, el descubrimiento de Liria YW, el mantenimiento, donde está Rafa? Y la subida de producción en Jocol, en Chuchupa, Doctor Amílcar, 26 millones de pies cúbicos más, ahora que está en manos de Jocol, operador offshore. Y el otro pozo con Petrobras, Chuchúa, 1996. Pues es un hito tener dos taladros perforando en este momento. Cuatro taladros en Casanare. Así, yo no me acuerdo, la última vez que yo vi cuatro taladros, de hecho van a ser cinco. Ahorita está entrando un quinto taladro. Espectacular. Rodolfo, para ir a buscar más gas, para ir a conectar más gas. Y ahí es importantísimo algunas preinversiones, y ustedes lo decían en el panel ahora, para que el gas cuando salga del pozo, esté listo para ser conectado con los mercados. En Brasil con Shell también, seis nuevos bloques en la Cuenca Santos nosotros estábamos como ecopetrol enfocados en Portiguar, hará Foz de Amazonas hoy estamos en, en la Cuenca de Santos y tenemos un descubrimiento que estamos llevando a desarrollo y por último ¿alguien ha oído hablar de fracking? Acá? ¿no? Tomás me decía de los pilotos noviembre 2019 noviembre 2019 la producción de fracking en Texas era cero, cero. Marzo 2022, la producción de fracking en Texas es 61 mil barriles. ¿Se puede o no se puede? Proyectos de ciclo corto se llaman, 61 mil barriles. Entonces me dicen, ah, pero es que ambientalmente eso no funciona. La huella de carbono de estos barriles... Es una tercera parte que la huella de carbono la huella de carbono de los barriles tradicionales colombianos. Una tercera parte. 60% del agua se recicla. Me dicen, es que no da plata. Bueno, ambientalmente puede que no sea tan malo, pero es que no da plata. El año pasado, 100 millones de dólares de utilidad de fracking. ¿Sirven 100 millones de dólares de utilidad? Un montón. Y este año, en tres meses, 111 millones de dólares de debita 135 pozos, cuatro taladros. ¿Ustedes se imaginan que uno pudiera copiar y pegar eso en el Magdalena Medio o en otras regiones del país? Se puede. Ese es el mensaje, se puede. Ambientalmente y se puede desde el punto de vista económico. Y qué bueno que tuviéramos ese gas producido en Colombia ¿No? los pilotos no han sido sencillos ha sido discusiones eh, de mucho tiempo ha habido muchos temas judiciales que respetamos obviamente pero también impugnamos la decisión de la tutela y estamos trabajando para tener las licencias en firme y poder arrancar el país tiene que decidir de manera informada si quiere los no convencionales o no. Hablaban ustedes ahorita y Rodolfo, no sé cuál sea la factura promedio de gas de un colombiano en pesos. 40 mil pesos. Si tuviéramos que consumir gas importado hoy, eso sería 160 mil a 200 mil pesos. Alguien diría no, pero pues, cuál es el problema. No pago 40, pago 160. Tomás nos mostraba, creo que era 1.4% en el estrato 1 de los gastos se van al gas. Pues eso se le va al 4 o 5% de los gastos. Y la gente lo siente. 40 millones de colombianos. Estrategia 2040. Nosotros hace un par de meses presentamos en sociedad la estrategia, estrategia que se llama energía que transforma. Cuatro pilares centrales. Primero, Crecer en el marco de la transición energética crecer que la evita de la compañía o sea, la utilidad antes de depreciaciones, impuestos eh, intereses crezca 40% al 2040 o sea, el grupo Ecopetrol va a ser más grande y el 50% hasta el 50% de ese evita viene de negocios de bajas emisiones ISA, hidrógeno captura de carbono, renovables, soluciones naturales del clima. Y parte de lo que decían y nos han dicho los panelistas hoy, no hay una receta, Alexandra creo que lo decía, no hay una receta para transición energética. Cada país, cada sociedad, cada compañía tiene que definir cómo se quiere mover en la transición energética. Crecimiento. Segundo, sostenibilidad Cero emisiones netas de carbono al 2050. No sé, Kiko, cuánta gente hay aquí. Yo no sé, 300, 400 personas. Cada uno de nosotros, 400. Cada uno de nosotros es responsable por 5 toneladas de CO2 al año. Cuando yo digo esto, la gente me dice, ¿y usted por qué se mete conmigo? ¿Yo qué le hice? El tema es que el problema de la de neutralidad de carbono, de las emisiones, es un problema compartido. Una emisión en Bogotá, en Beijing, en Alaska, una tonelada de co 2 es igual. A la atmósfera no le importa de dónde viene, pero sí hace diferencia dónde pongamos los recursos y dónde hagamos la inversión para reducir las emisiones. El enemigo no son las fuentes de energía, lo que hay que lidiar son con las emisiones. Y un concepto nuevo, y voy a hablar un poquito más de eso ahora, cero vertimientos al 2045, agua. Nosotros hemos lanzado un concepto desde COPETROL que es el de la neutralidad en agua. Así como queremos ser carbono neutrales, queremos ser agua neutrales. Hoy todo el mundo habla de cambio climático y de CO2. El agua viene, el agua es la próxima gran conversación. Conocimiento de vanguardia, voy a hablar un poco más en, en detalle en eso, generar unos 20 a 30 billones de dólares, 20 mil a 30 mil millones de dólares a, a través del conocimiento de vanguardia. Que El 70% de los empleados del Grupo Ecopetrol, y somos 18 mil empleados, aprenda a hacer las cosas de manera distinta o aprenda a hacer cosas diferentes. Algunos de ustedes me habrán oído, yo soy de la era del pre-internet. ¿no? Cuando yo empecé, me da risa, tal vez ha sido, en la universidad yo cargaba mis tarjeticas perforadas porque no había computadores. Nos tocó aprender, tenemos que aprender o desaprender y aprender a hacer cosas distintas. Eso nos puede generar un montón de valor y por último, darle retorno a los accionistas. El gobierno es el mayor accionista del grupo Ecopetrol, 88,5%. Pero también tenemos 250 mil accionistas. Los principales, después del gobierno, los fondos de pensiones. A través de los fondos de pensiones son 18 millones de colombianos que son dueños indirectamente de un pedacito de Ecopetrol. Para entender un poco el impacto. Me dicen, bueno, pero usted no ha hablado de petróleo y de gas. Aquí está. ¿Y qué quiere decir esto? Todas las fuentes de hidrocarburos son importantes. No hay una o hay otra. Y ustedes ven, hay una apuesta muy grande. Les mostraba yo los taladros offshore, les mostraba el fracking en Estados Unidos, hablábamos de Brasil. La, la parte azul oscura, producción básica. La producción básica declina de manera natural un poco más del 15% todos los años. Si yo arranco un año, el primero de enero el 31 de diciembre tengo 100.000 barriles menos de producción. O sea, tengo que correr muy rápido para quedarme quieto. Esa es la producción básica. Recobro secundario. Primer trimestre de este año, 38% de la producción de Copetrol viene del recobro secundario. Inyección de agua, inyección de polímeros, inyección de gas. ¿Y ustedes qué ven ahí? Fracking no convencionales en estados unidos y en colombia y es fundamental miren el 2030 2030 estamos diciendo en condiciones de precio no tan altas como las que tenemos hoy en día podemos estar hablando de 800 a 850 mil barriles importante para el país o no importantísimo importantísimo ese número si el precio está más alto podría ser 900 a 950 mil barriles colombia tiene los recursos tiene los recursos para que sean desarrollados y ustedes ven unas cifras en exploración y en no convencionales yo ya les hablé de la de la producción Miren, 12 mil millones de dólares de inversión en exploración y producción este es el corazón del negocio y hay que cuidarlo y hay que decirlo así Sí, sin que le dé a uno pena que a veces no uno le dicen ¿usted qué hace? petrolero no, así ¿no? Como, ¡ah! como con pena ¿no? Pero, pero no nos tiene que dar pena tenemos como industria uno pues que ser mucho menos arrogantes y acompañar también la recuperación y el crecimiento del país entonces fíjense todas las fuentes exploración importante y ustedes ven un pedacito en blanco pues que tenemos que ir a buscar la buena noticia es que al 2030 tenemos bastante certidumbre sobre dónde están las fuentes de estas moléculas. y Es un trabajo muy bueno que han hecho los, los técnicos. TESG, en inglés diría Technology, Environmental, Social and Governance. Sostenibilidad. Y voy a darles algunos ejemplos. Primero, a través de ciencia, tecnología e innovación. El año pasado, Certificamos beneficios a la operación de 350 millones de dólares. Podemos medir cuál es el beneficio de la tecnología. Los robots que usamos en la operación, hoy tenemos unos 200 robots. Todo el tema de automatización de campos. Usar blockchain en sistemas de transporte, inteligencia artificial. O tecnología en materiales, tecnología en tratamiento de agua. Que son las cosas que ustedes ven a la derecha. No voy a entrar en, en muchísimo detalle. Estamos también generando y creemos que es una eh, responsabilidad, un rol que podemos jugar desde Ecopetrol, este tema de los ecosistemas de tecnología, fundamental. Y ustedes ven en el mapa del país, primero aquí cerquita, un centro de tecnología para la transición energética, hidrógeno y petroquímica, Cartagena o un centro de biodiversidad, biodiversidad en el META. Nosotros llevamos unos 17, 18 años sembrando 180 especies en el META, de árboles frutales, cultivos, árboles maderables. Los árboles crecen, esto con agua de producción tratada, es el riego, crecen a tres veces la velocidad que un árbol comparable que no tiene este riego. ¿Se imaginan que uno como industria pudiera usar el agua que producimos? Producimos mucha más agua que petróleo. Rubiales Nelson se acordará, 98% de corte de agua. Cada barril de petróleo viene con 49 barriles de agua. 49 barriles de agua. ¿Se acuerdan del concepto de agua neutralidad? No? Por eso es tan relevante. En el Meta, o tecnologías 5.0, o con ISA, ustedes la ven ahí, todo el tema de transición energética, almacenamiento de energía, el ICP, que también está, entonces, cómo generamos ecosistemas en el país y por fuera. ¿No? Uno trabajando, por ejemplo, con la Autoridad de Innovación de Israel, estamos trabajando en temas de agua con ellos, o con Tecnalia en España y en Europa o con, en Brasil con Rockstar a través de ISA. O dos, dos temas muy bonitos, el tema de agua, estamos generando una plataforma abierta para la industria con Amazon Web Services y con Accenture para manejar el agua de la operación de Ecopetrol. Y la idea es que hacia el mes de julio o agosto ya tenamos, tengamos una plataforma operativa. Rafa nos contaba en estos días que Ver el, el entusiasmo de la gente en la operación cuando entienden cómo pueden pasar de tener un problema en el agua a tener una oportunidad. Algunos se acordarán, cuando uno perforaba un pozo hace 20 o 25 años y aparecía gas, era un chicharrón, era un problema. No tengo equipos, quien se consigue un compresor? Me toca quemarlo. Hoy decimos, ¿pero como así? Si el gas es fundamental. Con el agua tenemos que hacer un cambio de chip también. Y tenemos otra plataforma similar en emisiones, que estamos trabajando con Microsoft y con IHS Market. Aspiración, que esta agenda, les decía yo, nos permita generar de 20 mil a 30 mil millones de dólares. ¿Cuáles son las temáticas que estamos trabajando y ya las hemos identificado? Esto, pues la lista inicial era mucho más grande. Recobro y reservas. ¿Importante seguir encontrando moléculas de hidrocarburos? Es absolutamente fundamental. Cero diluyente. Nosotros somos expertos mundiales en encontrar, producir y transportar crudos pesados. ¿Cómo hacemos para tener menos diluyente? Cero hurtos. Es un problema. Es un problema. Hoy tenemos tecnología, no voy a entrar en mucho detalle, Jorge, no se me preocupe, para detectar en tiempo real la instalación de válvulas ilícitas en los oleoductos. Tecnología que no teníamos hace un par de años. Autonomía las operaciones, carbono neutralidad, en fin. Ustedes ven que hay una gran cantidad de áreas en las que estamos trabajando. 493 mil toneladas de CO2 evitadas en dos años, 493 mil. Como ingenieros, que somos pues, muchos de los que estamos acá, a uno le encanta medir las cosas, lo que uno mide, lo gestiona. 493 mil toneladas de CO2. Las emisiones de alcance 1 y 2 de copetrol, 13.5 millones de toneladas al año. Colombia emite unos 300 millones de toneladas al año. O sea, son muy bajas las emisiones de alcance de 2. Si yo le sumo las emisiones de alcance 3, que son aquellas emisiones, o sea, las emisiones de alcance 1 de ustedes son mis emisiones de alcance 3, cuando utilizan la gasolina o el gas. Ese número de 13, o 13 y medio millones de toneladas, se convierte en 130 millones de toneladas. 10 veces más y eso le pasa a la mayoría de las compañías ¿Qué hemos hecho hoy tenemos tres compañías que ya son carbono neutrales certificadas por el Icontec. zenit en particular 280 mil toneladas que se compraron a una comunidad en el chocó ustedes los ven delfines cupica durante más de 10 casi 20 años han protegido 103 mil hectáreas de árboles zenit qué hizo hizo el inventario Hizo un plan de reducción de emisiones, y lo que no se pueda reducir, se compensa. Y esa plata que se pagó por esas emisiones va directamente a las comunidades. Espectacular. Y tenemos pues también para ODC y Ocensa, y ya tenemos como lo ven ahí, Bicentenario de Odele. Y por otro lado, el año pasado hicimos la venta del primer millón de barriles de Castilla, carbono compensado. ¿Eso qué quiere decir? Que esos barriles, la huella de carbono Desde el Meta hasta la China Se compensó Y los compradores pagaron Un precio adicional Para tener un cargamento carbono compensado Este año vamos a hacer cinco cargamentos más Bernardo, ¿qué se me hizo? ¿Qué hubo? Esta es una historia muy bonita que Esto tiene que ver con la cira la CIRA 1918, donde arrancó la industria. Y esto empezó por una conversación en un foro de Naturgas hace muchos años. Todo el mundo hablaba que qué bueno que no, no estamos en la industria del carbón, decía, ¿no? Porque vienen por los carboneros. Yo decía, nosotros seguimos en fila. ¿no? La discusión sobre petróleo y gas hidrocarburos es la discusión que sigue decían, bueno, pero es que el gas es mejor, me perdonas el comentario que voy a hacer, que el carbón. Y uno dice, sí, siempre y cuando uno lo queme, porque las emisiones fugitivas del gas metano son peores que el CO2. Y haciendo un ejercicio en la operación, con cámaras que nos permitían ver las emisiones de los tanques, y les cuento una cosa, cuando mostramos esas películas en el Comité Directivo de Ecopetrol, había una persona, no voy a decir el nombre, al lado mío. Y tenía una lágrima en el ojo le dije, ¿qué pasó? Los tanques, infrarrojo, viendo las emisiones de los tanques, ¿no? Me decía, en 30 años, subiendo y bajando de esos tanques, yo no me había dado cuenta de esas emisiones. El año pasado cerramos 700 fugas de emisiones fugitivas. O sea, identificar, medir. Y a raíz de eso, Bernardo, ya ya el cuento, desmantelamos esos tanques, hicimos tanques nuevos con menor utilización del gas, temperatura más baja, utilizar algo que tenemos gratis casi siempre, la gravedad. Y hoy en día, el gas que no se utiliza en el procesamiento, ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos o lo tenemos en planes sociales? Fíjense, cuando uno dice... Esa tea que está quemando, o ese gas que está fugando, es plata, es plata. Y tenemos que también pensarlo en ese sentido. Entonces, es un ejemplo muy bonito, tecnología chipchombiana, ¿no? colombiana, que se está aplicando no solo en la Cira, ustedes ven también en Cantagallo, en Castilla y en Chichimene. Me faltan ya tres minuticos. Renovables. Tomás decía, todo el mundo cree que transiciones renovables coincido con usted, no es renovables, renovables es un pedacito de la solución, los renovables tienen temas de confiabilidad, no. uno tiene energía cuando hay sol, si es solar y eólica normalmente cuando hay viento, temas de almacenamiento de energía son fundamentales, todo esto para decirles que nosotros en los últimos años venimos 50, 100, 200, 400 megas, cada año multiplicamos por dos las energías renovables y tal vez la cifra que a mí más me gusta el parque san fernando 61 megas 38% yurguen de mano de obra mujeres 38% de mano de obra mujeres en el parque primero que hicimos castilla 28% y además no hacen paros no hacen huelgas ni le dicen a uno ingeniero para muchas de ellas el primer trabajo Ahora que estamos trabajando, ahora sí sabemos dónde se va la plata. ¿No? Espectacular. Y queremos hacer más. Amilcar, 400 no es la meta. Tenemos que seguir. Esa es la meta volante, que está muy de moda en estos días. Renovables es fundamental. Estamos mirando eólico también. Estamos mirando geotermia también. Utilizar la energía que nos dan los yacimientos para poder hacer generación. Hidrógeno. Ricardo hablaba de hidrógeno hace poco. Nosotros instalamos un electrolizador. No irá el primero, el segundo. Bueno, hay dos pilotos de hidrógeno verde en el país. Este es para meterle hidrógeno a, los, digamos, a las corrientes de hidrógeno de la refinería y mejorar la calidad de los combustibles, atrapando el azufre de la gasolina y del diésel. Y este electrolizador, son unos 7.000 kilogramos, 7.000 kilos más o menos al año, que está en operación ya, pues vienen 2.500 millones de dólares de inversión tenemos visualizado. ¿Qué queremos hacer? Ampliación y reemplazo de capacidad de producción de hidrógeno en refinerías. El mayor productor de hidrógeno en el país es Ecopetrol. Y la mayoría de ese hidrógeno es hidrógeno gris. Viene el gas metano. Separamos el hidrógeno y el CO2. Ese CO2 lo podemos reutilizar tendríamos hidrógeno azul y el verde que es este con renovables y ricardo añadiría al tema de hidrógeno una variable central y crítica el precio de la energía y esto hoy el hidrógeno verde puede costar seis veces más y ayer pues sé que hablaron de hidrógeno un montón seis veces más que el hidrógeno gris tenemos que recorrer ese camino entonces pues bien, importante también la apuesta desde el punto de vista de hidrógeno. Reemplazo en refinerías, blending como lo que están haciendo en Promigas, movilidad. Estamos ensamblando el primer bus de hidrógeno ya en el país con Fanalca y eso vendrá. Me acuerdo cuando nos decían: esos buses de gas no suben hasta suba en Bogotá, no llegan. Y hace unos 5 o 6 años se trajeron los buses, se hicieron las pruebas, 2000 buses, dijiste, que hay de gas. Y el tema de exportación. Uno podría exportar combustibles sintéticos o amonía, en fin, hay una gran cantidad de cosas para hacer con el hidrógeno. Soluciones naturales del clima, Santiago. Un esfuerzo grande también para compensar desde lo que hace Ecopetrol las emisiones que no podemos reducir. y Ustedes ven algunos de los eh, eh, aliados estratégicos con los que estamos trabajando. Conexión Jaguar desde ISA interesantísimo, 800 mil hectáreas protegidas y el proyecto Vida Silvestre son 120 mil, me dice 125 mil, 125 mil, ahí entre esos dos programas un millón de toneladas de CO2, un montón de CO2 que estaríamos también compensando. Ecorreservas, ya hoy tenemos 15 ecoreservas en el país, áreas de la operación que hoy estamos destinando a preservación, conservación, investigación, trabajo con comunidades, y ustedes lo ven a lo largo y ancho del país, unas 15.000 hectáreas. Agua neutralidad, les decía que iba a hablar un poquito de este concepto. Rápidamente, coger el agua que capto para la operación, procesos industriales en las refinerías, reinyección, una cantidad de temas todos los días. ¿Cómo la bajo en 66%? punto. Y eso son costos de energía, costos de mantenimiento, de equipos. Normalmente o en muchos de los desarrollos de los campos, el cuello de botella viene por la capacidad que uno tenga de manejo de agua, no por la capacidad de tratamiento de manejo de hidrocarburos. Lo que a uno lo pone en dificultades a veces es el agua, no tengo suficiente capacidad. Entonces, reduzco el agua que capto y reduzco los vertimientos. El año pasado cerramos 90 mil barriles de vertimientos en el magdalena medio. 90 mil barriles diarios. El fracking puede necesitar 100, 120 mil barriles. 90 mil barriles diarios menos que no regresan al magdalena Y lo último. Lo que no se logre bajar en captación o en vertimientos, se compensa. Un concepto muy parecido al del CO2. Y Por eso quería presentárselos, porque es parte de lo que nosotros estamos, eh, digamos, impulsando y estamos trabajando con industria. Tenemos la oportunidad la semana entrante de ir a presentar esto en un foro internacional por fuera del país, que la gente nos dice, oiga, ese concepto de agua neutralidad, ¿eso qué es? Cuéntenos un poquito más. Rápidamente, sé que ya me dicen aquí, se ha terminado su tiempo. Dos minutos. ISA. Les cuento muy rápidamente, hoy tenemos ocho áreas identificadas de trabajo. Por ejemplo, infraestructura lineal con Cenit, infraestructura eléctrica con ecopetrol. Cuando tenemos una tormenta eléctrica, por ejemplo, y se nos caen los sistemas de transmisión se para la producción ¿cómo hacemos para evitar eso? es un montón de planta es un montón de producción diferida conocimiento, todo el tema de ciberseguridad gestión ambiental la entrada de ISA a los Estados Unidos Tomás nos hablaba del caso de Texas las oportunidades en Estados Unidos son muy grandes y esto es aquí en Barranquilla Ramón, hace ocho días Águeda y Víctor pues aquí Tomás no nos dijo que habían recuperado el mañanero pero sí que no le tocaba ir a donde el vecino a las 4 de la mañana hacerle el desayuno y que hoy se lo puede llevar a Víctor en Bata bueno, baby doll, Bata ella dijo Bata el caso es que esto y Ramón, pues un trabajo con ustedes con la alcaldía 14 mil nuevos usuarios y yo creo que uno ver el cambio real que hace en la vida de una familia, el que tengan energía, eso no lo paga nada. 14 mil nuevas familias que van a tener gas. Todavía tenemos un montón de familias en el país que utilizan leña y carbón. Pero esto también es posible de las experiencias más bonitas. Fíjense el impacto de la pandemia, ¿no? nos dio muy duro el 20%. Terminé, me tomé un par de minutos más, pero bueno, había algunos mensajes que sí me parecía importante compartir con ustedes. El tema de ser sostenibles es fundamental. Esta industria tiene el conocimiento, la tecnología, la gente y los recursos para liderar ese cambio. Tuve la oportunidad de estar en COP26. Conversaciones muy duras, muy difíciles porque la industria no era parte de los invitados a sentarse en la mesa. Hoy en día, a raíz de la guerra en Ucrania, nos dicen ¿qué más pueden hacer ustedes? ¿Qué más pueden hacer ustedes? 30% del gas que consume hoy Europa viene de gas de fracking en Estados Unidos. Y los europeos, nos mostraba Tomás, pagan 7 veces más por el gas o 10 veces más por el gas. Hoy en Colombia tenemos gas, colombiano, no me estoy oponiendo a la importación del gas. La planta de Cartagena de regasificación ha sido fundamental. De hecho, en pocos meses vamos a montar micro LNG en Buenaventura. Micro LNG en Buenaventura. Para esos sistemas o sitios del país donde no hay infraestructura. Esto para decirles, mire, la industria tiene todos los elementos para ser parte de ese cambio que proteger la industria, no por el hecho de proteger el negocio, sino porque es fundamental que los colombianos tengan gas, tengan el petróleo y podamos refinar en Colombia. Hoy en día ya estamos arrancando la operación de la ampliación de Reficar, Reficar de mil a 200 mil barriles. Ya empezó el proceso de arranque. ¿Para qué?, para acompañar el crecimiento de la demanda del país. Y cierro con esto. Hablábamos de gas. No pagaríamos 40 mil en promedio, sino 160, 200 mil pesos. Y el galón de gasolina, no pagaríamos 9 mil, 9 mil, 500, sino 20 mil pesos, si tuviéramos que importarlo. ¿Impactaría eso a los colombianos? Cuando el 70%, 70%... De los, dueños, de los 10 millones de dueños de motos en el país, 70% son de estratos 1 y 2. Yo estoy convencido que sí. En últimas, darle energía a los colombianos y a las comunidades de otros países donde operamos es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que hoy tenemos. Kiko, nuevamente gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias.